¡Hitoria! Tengo casa nueva y anoté mi dirección en tu locker con plumón permanente que lo olvidaste. Si <tose> va Qué chistoso. Puntos <tose> por gracioso. Está jugando Ellos solo nos van a llevar a la entrada Tienen muchas cosas que hacer ¿No es cierto? Oh, ¿El traje raro te espantó? Porque hay una razón eh, Tomó arte dramático Y eh hacer Shakespeare son como Debe ser relevante para los niños Y algo así hoy oh, super! Los niños aman a los super si sí, sí. ¿Quieres usar unas mallas y ellos te dicen ¡No, mejor usa estas! Okay. O yeah. nah, get ready to move your desk ¡What! ¿No the hell what you said to me? ¡What you say to me?